Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, eh, espero que todos estén bien, hace rato no hacía contenido, les quiero contar que en este tiempo libre he buscado muchos cursos de mi interés y encontré un curso de cómo comprar en Estados Unidos barato y seguro, cómo hacer tu primera importación de marcas de productos tecnológicos, de zapatillas, de maquillaje, compras en Nike, Quest, Amazon, Adidas, Tony, Hilfiger, Apple, a un precio muy común. quédate en este video para saber más sobre este nuevo curso, Mira, hasta mi le gusta. <risa>